Hola, soy Wild y os voy a enseñar este teléfono tan viejo que he construido con PoliSpan conmemorando el primer teléfono que se construyó, que fue hace unos pocos días Es, Era más o menos así Solo que la antena no era azul y era un poco más grande y estaba hecho de, de metal y era como dos centímetros más grande, pero lo demás era parecido voy a enseñar el teléfono, he hecho una antena con un boli viejo que tenía, el teclado le he puesto con un trozo de papel que he pintado, he hecho esto con permanente, le he puesto la batería con otro trozo de poli aquí la tarjeta SDMI y para cargar, hay que introducir aquí el cargador este. Aquí es donde ponemos el teléfono y se conecta a la luz. Aunque el cargador es de Samsung, pero nos vale. Era uno viejo que tenía, que se, por este lado se me rompió. Y yo le iba a tirar al punto limpio, pero... Le utilicé para esto. El Polispa me le, me le prestaron un, que venía con un televisor en la caja de un televisor. Mira, aquí lo así. La antena también es plegable. Es decir, la podemos para dentro y sacar. ¿A quién queremos que, queréis que llamemos? ¿Al, al, emergencias. Sí, dígame. Creo que aquí no hay conexión. A lo mejor falla la tarjeta SD que hice con cartón. Tengo unos cuantos teléfonos antiguos, este que es de LG, este que es de Vodafone by Sharp, este que es de Vodafone y este que es de Vodafone de Nokia. Tenía otro que es como este, es llega por aquí, es muy negro, es más o menos así. De color negro, que ponía en algunas cosas de color rojo. Pero no puedo sacar porque es estocase y que se rompe. Ese para un museo le tengo que donar un día. Un día que me acuerde, me voy al museo este que hay, que hay en Madrid de cosas antiguas electrónicas. Seguro que me dan un buen dinero por él. Cambiando de tema, no sé si estáis viendo este vídeo desde YouTube. Que es un sitio donde donde se suben vídeos, que es muy conocido, suscribiros, darle like, o lo estáis viendo de la red social que he inaugurado, llamada Videgrama, que es como YouTube, solo que más básico, y estoy desarrollándolo. La página web es videgrama.blogspot.com, o podéis visitarlo desde es Ese es uno de los primeros vídeos que voy a subir a esta red social. Para crear un canal solo tenéis que enviar un correo electrónico a www.wail.es Diciendo cuál es vuestro nombre de usuario Vuestra contraseña Y vuestro correo electrónico Y a partir de ese momento ya podéis subir todos los vídeos que queráis Visita nuestra página web oficial guail.es Y no os olvidéis Si tenéis algún... Alguna cosa parecida así hecha con polispam, un ordenador, cosas así antiguas. No dudéis y si enviármela por correo a guayla.es -guay o guay2005.gmail.com, a la que queráis. Y creo que tengo una más. No me acuerdo, es que tengo tantos correos electrónicos ya, qué paso. Adiós, soy guay.